Buena no, onda Guillermito No, quiero ay, ay, ay, ay, ay. Ay. Ay. Nuestra originalidad habla por nosotros Aquí estamos con más música, mejor sonido, artistas de primera calidad En un hermoso regalo de zona en zona Bienvenidos a La Sabrosona De zona en zona, se escuchando La Sabrosona le acompañamos con buenos programas y buena música Le conocemos y lo hacemos de corazón De zona en zona, se está escuchando la sabrosona Las palabras por sí solas no cambian nuestras vidas Las acciones sí, busca lo esencial de la vida Agua pura salva vidas, la más confiable y segura y capa ciclón verdadera protección contra la lluvia ciclón, en el invierno, infórmate del distribuidor más cercano de tu localidad y recuerda si no es ciclón mejor no con servicio a domicilio. Haz tu pedido en www.productociclón.com o al WhatsApp de capa ciclón 2387 7171. Hoy es un día para compartir, para alegrar, para soñar, pero lo más importante, para acompañar. Por eso te acompañamos con buena música y de corazón, de zona en zona, se escucha la sabrosona De zona en zona, se está escuchando la sabrosona De zona en zona, se está escuchando la sabrosona